Bienvenidos al Wall Squat Challenge o oh, el reto de la sentadilla en la pared eh, Quiero hacer este reto que es algo que ya he hecho a veces pero lo quiero combinar con explicaros cuáles son algunas estrategias para tratar el cansancio y el dolor porque aquí las vamos a experimentar, las voy a experimentar de primera mano ¿vale? durante nuestro deporte, nuestra competición vamos a tener muchas situaciones donde estamos muy cansados y nos duele mucho. ¿Qué podemos hacer para afrontarlo? ¿Vale? Hay diversas estrategias. Entre ellas es de intentar distraernos del dolor o prestar atención a él y también intentar prestar atención a nuestro deporte o distraernos de las variables de nuestro deporte. ¿no? Si nos distraemos del cansancio y del dolor y prestamos atención a nuestro deporte, esto sería cuando realmente no notamos mucho cansancio y dolor y en esas épocas de, en esos momentos de pausa, por ejemplo, si estamos en un partido, pues en, en esos intervalos intermedios del descanso, cuando estamos hablando con el entrenador, ya simplemente pues atendemos a las señales de nuestro deporte. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenemos? Distraernos del cansancio y el dolor y distraernos también de lo que hacemos en nuestro deporte. Aquí podemos pensar pues, en, en imágenes positivas, recuerdos positivos o recuerdos neutros. También podemos charlar con nuestros compañeros También en ese momento de pausa o, de, o, o que esté dentro de la actividad pero de intensidad baja. Por ejemplo, en un ciclista, cuando vamos en un llano que es pedalear ahí sin, sin rumbo, pues no tengo que prestar mucha atención a los obstáculos que tengo o a las distintas cosas que tengo, ¿no? O un corredor de maratón. Una estrategia que utilizaba una corredora de, de 3.000 metros era, eh, que también la puedes utilizar, es repetirte algo monótono y repetitivo. Esta chica se decía, cada vez que daba un, un paso, decía derecha, derecha, derecha, derecha. Y eso le ayudaba a centrarse, a, a distraerse tanto de, de su deporte como de, como del dolor ¿no? y vamos ya a aquellas que nos centramos en las sensaciones del dolor y cansancio cuando ya este empieza a ser elevado como me está ocurriendo a mí pues me puedo centrar en, en mi prueba en este caso es intentar batir el récord de la sentadilla y relacionar eso con el rendimiento, es decir, relacionar el cansancio que estoy teniendo con un buen rendimiento. ¿Con qué eso me va a hacer? Ser bueno, avanzar, mejorar. Y en el caso de un entrenamiento, eso me va a ayudar para luego la competición. Y en el caso de atender a las señales del cansancio, el dolor, pero distraerme de mi deporte, ¿aquí qué estrategias puedo usar? Puedo usar imaginación, puedo usar... Me puedo imaginar los procesos que transforman ese cansancio y el dolor, ¿no? Que lo transforman y que lo liberan. También puedo hacer una transformación simbólica de ese cansancio y el dolor en otra cosa. ¿Vale? Empieza a quemar esto. También el cansancio y el dolor depende mucho de las expectativas, de lo que espero que vaya a pasar. Yo... Y también de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si estamos en un estado deprimido, de bajón y tal, pues seguramente aguantemos mucho peor el cansancio y el dolor. También si espero que no voy a aguantarlo, pues voy a aguantar menos. Yo seguramente no tengo expectativa de batir mi récord porque, bueno, tampoco me motiva tanto. Y porque también durante este más de mes y medio de confinamiento o así pues mi, uf, mi capacidad muscular ha, ha disminuido entonces va a ser difícil que lo tenga vale ahora que ya empiezo a notar esto que me duele como uf, voy a probar otra técnica que es si provocas uf, cansancio y dolor en otra parte de tu cuerpo como por ejemplo frío vale pues a ver si esto está suficientemente frío pues entonces, provocar dolor en otra zona local, pues va a hacer que toleres mejor el dolor, en, en, en, por ejemplo, en las piernas. ¿no? Ahora empiezo a notar un poco el frío en la mano y notar ese frío en la mano y ese dolor y controlarlo, pues se supone que te ayuda a controlar también, a tolerar más el dolor global. ¿vale? Se me empieza a enfriar un poco la mano vale Y eso a lo mejor me está ayudando un poquito a tolerar el dolor de las piernas, ¿vale? Espero que sí. También deciros que generalmente la contracción muscular, una persona normal, llega al 65% de su máximo. Y un, entrenamiento, un entrenador, un levantador de pesas muy entrenado, llega hasta el 80. Para que veáis que nuestro cuerpo tiene mucho aguante, ¿vale? Y lo que quiere nuestro cerebro es... No es que haya daños en los tejidos, es, es que quiere que, que te protejas, que te protejas, quiere seguridad, ¿vale? Y eso es lo que la acción que está enviando, diciendo, protégete, no hay necesidad de este sufrimiento. ¡Fua! Madre mía, ¿vale? Ya no puedo más. Ya, Venga, va. ni hablar creo que me voy a dar por vencido chicos ya, mi cuerpo me está diciendo mi mente que no puedo más vale, si está tu mamá para cuidarte y tal, pues seguramente aguantes menos, mientras que si está tu entrenador mirándote o, o tus fans en vídeo pues intentas aguantar un poco más también, ¿sabes? la percepción la emoción pero yo creo que ya voy a petar, sí, sí, sí cada segundo es una tortura, ¿vale? Venga, respira. Venga, un segundo más. Un poco más. Venga, va. Venga, aguanta. Ya empiezo hasta a notar hormigueo. Ya, ¿no ves? Me voy cediendo. Venga, va, cinco segundos. Uno, dos, dos, tres. Venga, tres Venga, cinco Venga, uno más Venga, ya, lo dejo, eh Estoy muerto ¡Buah, oh. oh, chaval ¡Buah, oh, chaval oh, Qué dolor Tengo el reloj por ahí No sé si he batido mi récord o no La verdad es que Me da igual Y recordar, hay dolor que nos indica que tenemos que interrumpir la actividad porque si no, sí que nos vamos a provocar una lesión y hay dolor que podemos tolerar, que está dentro de unos márgenes. También cuando estamos entrenados, pues aprendemos a diferenciar ese dolor. tengo las piernas que me matan también si tenemos una buena salud general eso va a hacer que toleremos mucho más el dolor y por ejemplo en la médula espinal cuando llega el dolor pues ella es capaz de, de decidir de modular ese dolor y ver el umbral a ver dónde lo tengo y ver si lanzan la señal de dolor o no o aguanto también las personas entrenadas, cuando tú entrenas algo de forma repetitiva, estás enseñando a tu sistema nervioso a que esa posición, esa, ese, ese movimiento que estás haciendo es seguro. Entonces se relaja, no te tensionas tanto y, y es capaz de aguantar más dolor. Cada vez que haces una repetición estás integrando más ese patrón, aparte de que integres el movimiento, le estás enseñando a tu sistema nervioso que pueda hacer ese, esa ejecución sin peligro. Me estoy imaginando, por ejemplo, levantar un peso muy alto. Si, si no lo has hecho nunca, pues seguramente tu cuerpo se empieza a agarrotar y te empieza a doler todo. Mientras que si tienes un montón de experiencia, cada vez aguantas más y más. Vale, lo del hielo que acabo de probar, eso me estoy dando cuenta que por ejemplo en los partidos de badminton a los, a los jugadores pues les ponen hielo aquí en la parte de atrás y es posible que uno de esos efectos sea ese, que al sentir el frío y el hielo en la nuca pues te, se te olvida el cansancio y el dolor del resto del cuerpo y la última cosa que os quería decir era... No me acuerdo ya... Bueno, espero que os haya gustado este reto. Probarlo con moderación en función de cómo estéis entrenados. Es una buena manera de hacer ejercicio en casa sin tener ningún tipo de aparato. ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, darle a pulgares arriba en YouTube inscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya y después de un ejercicio intenso acordaros la relajación, la recuperación es básica es donde entrenamos cuando estamos descansando es cuando nuestro cuerpo recupera lo que hemos hecho en el trabajo no cuando estamos sufriendo pues un placer y nos vemos en los siguientes vídeos no me puedo ni levantar ya queda aquí un poquito... Uh, pita.